Hoy vamos a conocer eh, en primer lugar a, eh, yo no sé si lo he escrito bien, Ol Sasa. Sí. sí. Sí, ¿verdad? Se, se nota que es la primera vez. ¡Vámonos, ¡Ya! Andrés, cuando tú quieras, para sacarme esto de encima. No, no hace falta estar siempre pegados para sentir el amor que nos une. Por lo tanto, relatémonos, encontrémonos frente a frente en el ambiente. A cada paso del camino, en cada acto cotidiano, en mi rutina diaria estás. Sí, has sido capaz de sincronizar con mi alma. Te gozo porque te siento, te siento porque te gozo, más allá de la mente y el cuerpo. Precisamente en este momento entrelazados nos comportamos con amor infinito. Sin barreras, sin fronteras, a cada rato te amo desde la conciencia de esta potencia. No, no, hace falta pensarnos siempre Para sentir el amor que nos une Por lo tanto, relacémonos, Encontrémonos frente a frente en el ambiente A cada salto del camino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 A cada rato te amo, a cada rato te amo. Vibramos en la conciencia de esta potencia.